Ok, en este video nosotros vamos a aprender cómo yo puedo eliminar esos mensajes molestosos que está ahí. Miren donde dice calendario, vir en tu iPhone. Vamos a ver de una vez, paso por paso, cómo se puede eliminar esto. Yo me tengo que okay ir donde dice configuración o settings si lo tiene en inglés. Y luego en configuración voy a buscar donde dice calendario. Miren aquí, calendario. Otras personas tienen aquí donde dice contraseñas y cuentas. Otros sistemas operativos puede tener contraseña y cuenta. Ok, si en calendario no le funciona ustedes okay, se van a contraseña y cuenta, yo no tengo esa opción, sino que yo me voy a calendario. Ok, entonces yo me voy ahí donde dice configuración y en configuración yo me voy a ir a la sesión donde dice calendario. Algunos sistemas operativos de iPhone dice contraseñas y cuenta. Usted le va a dar contraseña y cuenta, pero como yo tengo aquí, la versión, esta versión de iPhone, yo le voy a dar a donde dice calendario y luego de calendario nos vamos a donde dice cuentas. Aquí están todas las cuentas. Miren, cuentas 2. Si ustedes se fijan, tengo iCloud, que esa es la cuenta de, de mis datos que tengo con iPhone y tengo calendarios suscritos. Ok, entonces ahí en calendario suscrito yo voy a darle y me va a salir calendarios que sé yo que. Ok, entonces yo voy a eliminar eso. le voy a dar aquí de nuevo. Y le voy a dar a eliminar, porque por eso es que me está saliendo todos esos mensajes molestosos. Eliminar cuenta. Y ya eso es todo lo que usted necesita hacer. Ya usted no va a recibir más mensajes molestosos. Recuerde que usted se va a donde dice configuración y luego le da calendario. Y en otro sistema operativo usted le va a dar a cuentas y contraseña y después de cuenta y contraseña le va a dar las opciones. Está bien. Entonces hasta aquí este video. Suscríbanse y ya ustedes saben.